Hace unos años eh, se creó en, en Huelva Jornaleras en Lucha, eh, una iniciativa para intentar acabar con las eh, injustas condiciones de trabajo eh, que vive en buena parte de este eh, colectivo. Ana Pinto eh, fue una de las promotoras de esta iniciativa. Ana, ¿qué pretendéis desde Jornaleras en Lucha y cómo es el, la situación de la actual campaña de, de la fresa y de otros frutos en, en, en la provincia de Huelva? Hola, ¿qué tal Juan José? Pues mira, eh, básicamente lo que pretendemos es que se respeten de una vez nuestros derechos, ¿no? Y este colectivo ha surgido pues para denunciar los abusos y la explotación que estamos sufriendo en los tajos, ¿no? Y es algo que se da de manera sistemática, no es algo que, que sean casos aislados como, como siempre quieren decir, ¿no? La situación de esta campaña pues se presenta igual que la, igual que las anteriores. ...aquí no tenemos garantizado ningún derecho... ...de hecho eh, el convenio está cumplido... ...desde, desde diciembre de, de este año pasado... Eh, ...bueno, no tenemos ningún tipo de información... ...tampoco por parte de sindicatos... ...ni de la patronal, ni de nada... ...por lo que va a ocurrir con el nuevo convenio... Eh, ...y luego pues por otro lado... Eh, ...todavía seguimos sin cobrar el salario mínimo... ...desde que subió en 2019... No se nos ha estado pagando y este año se presenta pues de la misma manera. Y ya tú ves y lo dicen claro que en las mismas páginas de los gobiernos de, de Ecuador y de Honduras, que es de donde van a hacer este proyecto piloto, que vienen 500 personas a trabajar en la campaña este año, pues se le dice a los trabajadores que el salario que van a cobrar es de 42 euros. Cuando eh, sabemos que el salario que tenemos que cobrar los trabajadores del campo a día de hoy es de 49,32 euros. ¿Y estas discriminaciones se extienden también a los trabajadores españoles, a las trabajadoras eh, andaluzas? Sí, aquí en el campo trabajamos trabajamos todos igual de explotados. Así que es verdad que a las personas más vulnerables, que como son las compañeras y compañeros que vienen desde otros países en una situación peor que la nuestra, pues se aprovechan todavía más y... Y les explotan aún más, ¿no? Y, y pues tienen que aguantar más porque al final tenemos que comer todo el mundo y van a buscar pues los perfiles más vulnerables, ¿no? Para, para poderlo explotar. Hace unos años, en 2018, 2019, eh, hubo una serie de denuncias por abusos ya no solo laborales, sino sexuales en, en los campos de la fresa. Hubo carpetazo judicial a todo aquello. ¿En qué ha quedado, en qué han quedado aquellas denuncias? ¿Ha habido algún tipo sí. de represalia? Pues las denuncias están todavía, los procesos judiciales están todavía abiertos. Eh, se dijeron que se habían cerrado, pero los procesos están todavía abiertos, los dos que, que hubo por, por denuncia por abuso sexual. Y nada, esperando la justicia ya sabemos que es lenta, desde primera hora parece ser que no se ha creído eh, a, esta, a estas mujeres y, y bueno, ahí está todo todavía pues un poco en, en el aire ¿Cómo son las relaciones en el campo entre los trabajadores de aquí, o los habituales que llevan media vida dedicada a la fresa y a otros cultivos en Huelva y las trabajadoras, porque son mujeres en, en su inmensa mayoría, que llegan de Marruecos y, y ¿qué perspectivas hay de, de convivencia con los trabajadores latinoamericanos? Pues mira, suele haber de todo, Juan bueno, sí, la verdad, nuestro colectivo ha nacido de hecho del hermanamiento de las compañeras tanto de aquí, de los pueblos eh, de Huelva y las andaluzas, como de las compañeras de Marruecos, tenemos también compañeras de Rumanía y precisamente ha surgido eh, eh, la lucha pues, pues, de ahí, no, del hermanamiento que tenemos. Pero sí que es verdad que también pues, cada vez crecen más los discursos de odio porque... Cuando estamos trabajando en el campo, eh, están siempre, pues nos separan, ¿no? Las la marroquilas ponen por un lado, las rumanas por otro, las búlgaras por otro, la, la gente que vive aquí en la provincia por otro, y esto es algo que hacen claramente, pues para que no nos mezclemos y, y también para provocar aún más discurso de odio, ¿no? Más de una vez, yo he escuchado en el Tajo decir a mi encargado, venga a o que las marroquíes cogen más que ustedes, o que las rumanas cogen más kilos que ustedes pasarnos a pelear, ¿no? Incluso nos dicen a la gente de aquí... ...o oh, al final nos interesa más traer a la gente de fuera... ...porque ustedes no valéis para nada... ...y vemos también cómo vamos a pedir trabajo... ...y nos dicen que no quieren que trabajemos en el campo... Eh, ...que no quieren españoles... ...y nos dicen también que esto es lo que hay... ...o te aguantas con esto... ...o si no tengo ahí a tres mil personas... ...que lo van a hacer por la mitad del dinero que tú... ...y esta, esta estrategia del de divide y vencerá... ...y de provocar los discursos de odio y el racismo pues está creando unos discursos de odio enorme, ¿no? Y es también algo con lo que intentamos lo que intentamos combatir, ¿no? Eh, Programas ECO y, y otras iniciativas que se han adoptado para regular este contingente de mano de obra marroquí que, que llega a Huelva, eh, ¿les garantiza de alguna manera vivienda y, y otra serie de requisitos que a menudo no se han dado en los campos de Huelva? Hombre, la vivienda y los requisitos de la vivienda adecuada están garantizados en papel. Uh -huh. Igual que está garantizado el salario mínimo, el convenio y demás, el problema es que no se cumple y lo que nos encontramos, que hemos vivido en primera persona, tanto lo que nos está llegando ahora de compañeras y compañeros, no es eso, ¿no? Es todo lo contrario. Incluso se les cobra la vivienda, se les cobra la luz y el agua, eh, las viviendas no están eh, pues para, para habitarlas ni siquiera porque nos mandan fotos muchas veces que es de auténtica vergüenza y no se está cumpliendo sigue habiendo además asentamientos infraviviendas que a menudo eh, lo hemos vivido en los últimos años, en los últimos meses Ajá. sufren incendios, se quedan absolutamente sin nada los ocupantes de, de esa eh, chabola eh, se han puesto en marcha muchas iniciativas a lo largo del tiempo, al menos sobre el papel o al menos en los discursos para erradicar estos asentamientos y dotar de mejores condiciones de vida a los temporeros, ¿por qué no se eh, logra que con ese tipo de, de, de situaciones, pues al final es lo que dice que al final se ha quedado todo en el discurso y en el papel, no incluso habiendo pasado una pandemia en la que hay gente que se ha tenido que confinar en una chabola sin luz, sin agua, sin ningún tipo de higiene, no. Y bueno, aquí seguimos todavía con la pandemia y las cosas siguen exactamente igual, no incluso después de haber venido un relator de la ONU y de los derechos humanos diciendo que lo que había visto aquí era como de, de auténticos animales, ¿no? Que, que no había visto eso en la vida y que la gente vivía peor que los animales. ¿Eh? ¿Por qué no se hace? Pues no lo sabemos. Pensamos que es algo que, que interesa totalmente no tener a esa mano de obra ahí, eh, que al final va a responder a todo lo que se le pida porque no le queda más remedio y porque tiene una situación muy precaria. ¿no? Sin embargo, vemos como los pueblos freseros donde se instalan está en, en la gente en estas infraviviendas, pues al final son los que tienen una economía y una renta más alta, y a la misma vez son los que tienen a la gente viviendo en, en chabola ¿no?, en estas condiciones. Pues no solamente malviven en las chabolas, malviven también en los tajos, en muchos casos son eh, trabajadores sin papeles que son empleados de forma eh, clandestina desde el punto de vista de la regulación laboral, ¿no? Uh -huh. Vamos, de hecho, si no hay más que darse una vuelta por, por cualquier asentamiento y preguntarle a la gente, todo el mundo está trabajando. Y la gente allí, muchas de ellas no tiene papeles, hay una parte que sí, pero es la, la, la que menos, la otra no tiene papeles y trabajan en el campo. ¿Qué ocurre? Pues que a estas personas eh, se aprovechan de la situación en la que viven y hay que recalcar también que viven así, gracias a la ley de extranjería que tenemos, que los obliga a vivir así durante dos años mínimo ...aquí en este país y bueno lo que les ocurre es que luego pues como necesitan un contrato de trabajo... ...y un empadronamiento para regularizar su situación pues les venden contratos de trabajo entre 2 y cinco mil euros... ...les venden empadronamiento porque los ayuntamientos no los quieren empadronar por vivir en chabolas. ...se han creado más y les venden los empadronamientos por 300, 500 euros y es el pan nuestro de cada día... ...en Almería escuchamos a las compas de allí y nos cuentan exactamente lo mismo... Y la, de las inspecciones de trabajo ni hablamos, ¿no? <risa> las inspecciones de trabajo parece ser, y tenemos una buena noticia que nos ha llegado muy recientemente, que por fin eh, una de las empresas que más denuncias hemos recibido de los trabajadores, que es Emusafruit, eh, pues por fin Inspección de Trabajo ha reconocido eh, que no se cumplen lo, los derechos de los trabajadores, incluso dicen en el, en el mismo... Eh, comunicado que, que nos han mandado pues que, que tenían trabajando a cinco personas de Nepal sin papeles y bueno pues le ha sancionado ¿no? Esto es un punto de inflexión grandísimo porque llevamos dos años denunciando inspección de trabajo además las mismas empresas una tras otra con pruebas fehacientes de todo y nos decían que, que estaba todo bien ¿no? Así que por esa parte, estamos por ahora por lo menos contentos y vamos a empezar esta campaña con, con esta buena noticia, al menos. Por tu palabra, deduzco que hay una corresponsabilidad tanto pública como privada en esta geografía del abuso, no solo concierne a las administraciones, sino también a las empresas. ¿no? Está claro, aquí parte de la responsabilidad la tiene eh, la patronal, ¿no? Y, y luego, pues también con el, esos abusos que se, se cometen, con el, con el consentimiento también de la administración pública y de los de los políticos y, y de todos, ¿no? Porque al final, pues nos interesa decir que vuelva en la provincia que, que más exporta al resto de, del mundo, ¿no? Que nos viene muy bien también para pa subir el PIB y para colgarnos las medallitas, pero no se está teniendo en cuenta a costa de, de qué, ¿no? Y a costa de qué, que no solo son los derechos humanos y laborales de los trabajadores, ¿no? sino que también nos estamos cargando todos los recursos naturales de nuestra provincia y estamos agotando pues ollas naturales como en nuestro parque de Doñana, ¿no? Que tenemos aquí también. ¿De qué partes del mundo importa vuelva a sus trabajadores de, de la fresa? Pues ahora mismo desde Marruecos, eh, desde Europa del Este, que es Rumanía, Bulgaria y demás. Y desde Honduras y Ecuador en este proyecto piloto que, que empieza este año Luego también está pues la mano de obra que viene de del de África subsahariana Mauritania, Senegal, distintos países Sí, sobre todo también Malí, uh -huh. Uh -huh. Ghana uh -huh. eh, eh, ¿Habéis sufrido represalias por denunciar cuestiones como esta? Hombre, el año pasado, el, quiero, el año pasado, el 2021, no, el 2020, un empresario Fuimos a, a recoger a una compañera marroquí que estaba en una situación tremenda con un cáncer eh, y no, no la estaban llevando al médico, estaba perdiendo sus citas médicas, incluso tenía una úlcera en el, que le había provocado un agujero en el pecho de, del cáncer y estaba totalmente abandonada en una, en una infravivienda del campo sin ningún tipo de, de condición higiénica ni, ni nada y alejada del pueblo por lo menos 8 o 9 kilómetros. ...y fuimos a recogerla a, para llevarla al hospital... Eh, ...se dieron cuenta que nosotras íbamos para allá... ...y nos estaban esperando allí por la mañana... ...y nos cruzaron la furgoneta en medio de, de, la, de la carretera... ...y empezaron pues a gritarnos, amenazarnos... ...qué que hacíamos allí y demás... ...y bueno pues le dijimos que íbamos a llevar a la compañera al médico... Que, ...que se quitara y nada, se quitó y fuimos a llevar a la compañera... Y bueno, luego por por redes sociales alguna que otra vez también nos habla algún que otro empresario camuflado diciendo, no que nos vamos a cargar la imagen del sector, que nos vamos a cargar la economía de Huelva, y siempre recargamos lo mismo, ¿no? Que quien está cargándose la imagen de del sector y de huelva son sus compañeros empresarios los que, los que explotan, ¿no? Y los que no cumplen con los derechos. ¿Con qué apoyos contáis? Pues mira, la verdad es que esto es algo que, que no nos esperábamos, que nos tiene bastante emocionada la misma vez que sorprendía y es que tenemos un apoyo tremendo de, de la gente. ¿no? Nosotros hemos hecho una campaña para poder seguir financiando eh, pues los, los dos puestos de trabajo de las compañeras que estamos aquí a piñón con esto y la gente nos ha apoyado al máximo y recaudamos 30.000 euros eh, ...en una campaña de crowdfunding, ¿no? Luego tenemos pues apoyo de un montón de, de organizaciones... ...tanto de, de aquí, de, de andaluzas, como de, de fuera, ¿no? Incluso desde otras partes del mundo... ...y bueno, incluso en Francia nos han dado hace, hace muy poco... Eh, ...un premio, ¿no? de, de Derechos Humanos... ...el premio de Daniel Mitterrand, en 2021... ...y la verdad es que estamos que, que no nos lo creemos todavía, aceptándolo... Pero muy contenta, ¿no? Lo que sí resulta curioso como siempre viene eh, todo el apoyo, la mayor parte de, de fuera de, de la provincia, ¿no? Porque aquí lo que viene siendo la provincia de Huelva, quitando a un par de grupos de, de compañeras que tenemos, poco poco más hay que, hay que rascar, la verdad. ¿Qué, ¿Qué ofrecéis a los temporeros que recurren a vosotras? Eh, pues mira sobre todo eh, lo que no lo que siempre hemos sentido que nos faltaba no que es información mucha información mucho asesoramiento sobre nuestros derechos sobre cómo tenemos que actuar ante ciertas cosas que se dan pues sistemáticamente en casi todos los sitios no y que son comunes y luego pues también que sepan que aquí tienen eh, a sus compañeras y compañeros con quien sumarse a la lucha con quien pelear que no tienen que tener miedo y que y que esto hay que hay que ponerle ya cartas en el asunto y dejar de seguir aguantando los abusos y la explotación. no La verdad es que cada vez se nos está sumando más gente y eso es fundamental. Después también tenemos la asesoría jurídica integral eh, que vamos a, a tener este año, eh, también para poner cualquier tipo de, de denuncia que haga falta y demás. Tenemos una abogada que lo hace de manera eh, gratuita y que tampoco la gente no tiene ni, ni que afiliarse ni siquiera para, para esto, para que les atendamos y bueno también estamos tratando temas ya más de extranjería también con las compañeras y compañeros que no tienen recursos hacemos una labor más asistencial que aunque eso no sea la solución pero hay veces que no que no queda más remedio y también tratamos temas por ejemplo de, de empadronamiento con la gente de los asentamientos chabolistas de información sobre sobre regularización, sobre extranjería y, y demás, ¿no? O sea, que hacemos un poco de todo porque la verdad es que la situación lo engloba todo y no nos queda más remedio que, que hacerlo. Eh, ¿En dónde se os puede localizar? ¿Cómo pueden recurrir a, a vosotras, aquellos que estén interesados en, uh -huh. en vuestros servicios? Pues mira, en nuestras redes sociales en Facebook, jornaleras de Huelva en Lucha, en Twitter eh, arroba jornaleras L en Instagram también es Jornaleras de Huelva Lucha, y nuestra página web es jornalerasenlucha.org. También tenemos nuestro correo electrónico que es info arroba jornalerasenlucha.org, y bueno, el teléfono es 631 69 Y para cualquier cosa, pues, eh, que se puedan poner la gente en contacto con nosotras, y aquí estaremos dispuestas a seguir dando la batalla. Para terminar, volvamos al principio. Llegan 12.000 temporeras marroquíes bueno. eh, en distintos barcos. Han llegado este año, han llegado más tarde. Eh, llevan ya eh, dos, dos, dos campañas en una situación bastante eh, complicada por el cierre de fronteras que mantiene Marruecos, eh, con eh, expediciones mm, marítimas eh, excepcionales. Eh, en anteriores campañas han sufrido también retrasos a la hora devolver. ¿Crees que este año ocurrirá lo mismo? Pues supuestamente no debería ocurrir pero ya vemos cómo eh, al principio de la campaña ya ha habido algún que otro problema y cuando las mujeres iban a llegar en diciembre eh, pues al final han llegado en, en enero ¿no? Esperemos que este año se dé las cosas mejor porque el año pasado vimos cómo había compañeras que las despedían en periodo de prueba, ni siquiera habían cobrado apenas nada, ni siquiera para subsistir, y después no podían volver para Marruecos porque estaban las fronteras, ¿verdad? Y, y estas mujeres pues han vivido pues un auténtico eh, drama, ¿no? Porque imagínate verte en otro país sin poder volver tuyo, sin dinero, sin que te dejen trabajar y en una casa alejada de, de, los, de los pueblos sin conocer el idioma y sin conocer el sitio ni nada, ¿no? Esperemos que este año no se den este tipo de de situaciones, pero bueno, a ver cómo, cómo se va dando la cosa. Bueno, eso sí parece que la campaña va a ser buena en cuanto a recolección de, de fresas. Uh -huh. Eso parece, pero al final nunca te, te puede te puede fiar de nada, porque aquí dependemos siempre del día a día, dependemos, dependemos siempre sobre todo de, del clima, del tiempo y, y de y del producto, de cómo se vaya dando y siempre es muy inesperado todo. Ana Pinto, de Jornalera de Vuelva en Lucha, muchas gracias. Gracias a ti, Juan José. Un abrazo. Un abrazo.